Muy bien, buenos días, jóvenes. Eh, como ustedes eh, tienen conocimiento, vamos a empezar con el tema número dos, que se llama los elementos del costo. ¿Qué es los elementos del costo? Vamos a ir leyendo. A ver si me ayuda, por favor, señorita dueña Jocelyn. Lea lo que dice el tema número dos, hasta aquí donde estoy señalando. Tema número dos, elementos del costo, para que... Ah. Para que es un desembolso se sea considerado costo, se debe observar los siguientes elementos. Materia prima directa o materiales directos. Mano de obra directa o costos indirectos de fabricación. Materia prima directa o materiales directos. Son la materia prima directa, eh, es la materia más representativa que conforma el producto, es decir, es cuantificable e inmediable a un producto. Por ejemplo, la cantidad de metros de una tela en una camisa, la cantidad de botones en una camisa o los zapatos la cantidad de Ya, entonces dice que de acuerdo a ese elemento, son tres elementos del costo que intervienen. La materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿sí? Es decir, todos estos tres elementos son medibles y cuantificables. ¿Sí? En su proporción son medibles y cuantificables. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente eh, el proceso productivo va a conllevar estos tres elementos de la mano. ¿Ya? ¿Qué es esto de la materia prima directa? Dice que es el material más representativo del de producto. ¿Sí? Y ahí poníamos ejemplos que dice que si el producto es eh, la camisa... El material más representativo o cuantificable y medible es la cantidad de tela que voy a utilizar para esa camisa, ¿sí? O la cantidad de botones que la, las voy a utilizar para, para elaborar esa prenda de vestir. O al igual que decía, la cantidad de cuero que voy a utilizar para lo que es la confección de zapatos, ¿sí? Estos vienen a ser básicamente elementos del de primer elemento del costo que se llama materias primas directas ¿sí? vamos a, a señalar el segundo elemento del costo a ver si me ayuda por favor señor Zimbaña Andrés leyendo lo que dice mano de obra mano de obra directa es la fuerza física o intelectual quien manipula la materia prima directa para poderlo transformar en un producto terminado. Ejemplo, en una camisa es el sastre o costurero, en un zapato es el zapatero. Es decir, en la empresa industrial la mano de obra son todos los obreros quien trabajan dentro de una planta y procesan la materia prima en un producto terminado y listo para la venta. Por lo tanto, el salario que se les paga a los obreros de una planta de producción debe ser cuantificable al costo del producto. Ya. Yeah. Esta palabra cuantificable, y aquí estamos señalando en rojo, dice que la mano de obra directa es la fuerza física quien manipula la materia prima, es decir, y este a su vez transforma esto en un producto terminal. Si estamos hablando del ejemplo, del ejemplo camisa, el sastre coge la tela, une la, lo que es las piezas, lo transforma en un eje, en este caso en, en, en camisa como tal. O a su vez el zapatero en este caso, coge el cuero, mide, eh, une las piezas y lo transforma, en este caso, en zapatos. ¿sí? Todo esto viene a ser cuantificable. Esta palabra cuantificable quiere indicar que es medible. Es decir, puedo yo eh, calcular el costo o la cantidad de metros de tela que voy a utilizar en la camisa y la cantidad de botones también. Y a su vez, la cantidad de cuero que voy a utilizar en la, en, en la confección de un zapato. ¿sí? A eso se considera que es cuantificable. ¿Cómo voy a tomar en cuenta esto? En función de las horas de trabajo. Es decir, las horas de trabajo que se demore en elaborar, en este caso, una camisa o un zapato, ¿sí? van a ser cuantificables e inmedibles al proceso productivo. Y obviamente el salario que le voy a pagar a, esta, a este obrero está en función de horas de trabajo, ¿sí? En función de horas de trabajo y eso se considera parte también del elemento del costo mano de obra directa, ¿sí? Eh, básicamente tengo un salario que pagar, ese salario lo tengo que calcular en función al número de horas de trabajo que eh, se haya demorado este, esta persona, en, en hacer esta prenda de vestir y ahí estoy básicamente determinando o cuantificando qué costo de producción va a ir en este proceso de mano de obra, ¿sí? En este elemento del costo. Y el tercer elemento, vamos a leer, por favor, si me ayuda el señor Jacome Gabriel, el tercer elemento, ¿sí? Esto de aquí que estoy señalando, por favor. Eh, son todos los desembolsos de dinero que no se pueden cuantificar con exactitud dentro del producto pero son parte de aquello ejemplo en el producto camisa el hilo será el elemento necesario para, para el producto pero no se puede cuantificar con exactitud cuánta cantidad ingresa en cada camiseta en el caso de Zapato sería el pegamento que se usa para unir los demás, las demás piezas del zapato. Estos, estos costos indirectos de fabricación se subdividen en tres: materia prima, materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. Ya, aquí hablamos de, en este caso, de costo indirecto. Gracias, eh, eh, señor. Aquí hablamos de costo indirecto de fabricación, que dice que es cuantificar con exactitud, es decir, yo no sé con precisión cuánto o cuánta cantidad de hilo voy a utilizar en una prenda de vestir, o a su vez, cuánta cantidad de pegamento voy a utilizar en este zapato, ¿sí? A esto se va a considerar costo indirecto de fabricación. Para hacer, asignar este costo, yo tengo que tener en cuenta una fórmula, ¿sí? Y esta fórmula es nada más que haciendo un presupuesto de todas las materias primas indirectas, de las manos de obras indirectas y de los otros costos indirectos de fabricación que yo voy a calcular dentro del proceso productivo. ¿sí? Es decir que básicamente estos tres elementos, estos tres elementos o subelementos se puede decir, los tengo que sumar y para sumar este valor yo tengo que prorratear para la cantidad de productos que yo voy a confeccionar. Si yo estoy hablando de que en un pedido, digamos que me van a, a voy a confeccionar 40 unidades de camisas, entonces yo tengo que hacer un presupuesto para 40 unidades de, de camisas sobre materias primas indirectas, sobre mano de obra indirecta y sobre otros costos indirectos de fabricación que son los elementos puntuales del costo indirecto de fabricación o a su vez cantidad exactamente de, eh, de, de hilo que voy a utilizar o en el caso de la zapatería de pegamento que voy a utilizar. Y a esto tengo que elaborar una, un presupuesto y calcular eh, bajo una tasa. Eso hay que tener en cuenta chicos para poder iniciar este, eh, este tercer elemento del costo. Vamos a dar lectura brevemente. ¿Qué es materia prima indirecta? A ver si me ayuda, por favor, señor Marcillo. Materia prima indirecta. Está conformado por los materiales que pueden integrar físicamente en el producto, pero que por su naturaleza no pueden, no pueden identificarse o cuantificarse fácilmente en cada unidad de producción, como por ejemplo la pega utilizada en la elaboración de sillas de madera o la cantidad de hilo que se utiliza para hacer una camisa. Ya, todos estos tres elementos que decía, la pega para la elaboración de una silla o la cantidad de hilo que utiliza para hacer una camisa son materias primas indirectas, ¿sí? Es decir, yo no sé con precisión cómo cuantificar qué cantidad de hilo voy a utilizar para elaborar, por ejemplo, una camisa. Entonces, para eso tengo que hacer un, un cálculo aproximado bajo estos tres elementos. Vamos a definir lo que es la mano de obra indirecta. Si me ayuda, por favor, señor Perugachi Joel, indicando qué es la mano de obra, o leyendo, por favor, este elemento que está acá abajo. Mano de obra indirecta. Se encuentra conformado por los trabajadores que desempeñan labores indirectas en la producción. No intervienen directamente en, form, en, en forma manual o mecánica en la transformación de materiales. Es decir, que por sus características no, considera, no se considera un mano de obra directa. Entre estas se puede mencionar los capataces, inspectores, supervisores de fábrica, empleados de almacén, entre otros. Los costes de mano de obra indirecta se incluyen dentro de los costes indirectos de fabricación de manera proporcional. Ya, esta palabra proporcional. Por ejemplo, en cada eh, proceso productivo ya en la industria, debe haber una supervisión de planta eh, o también supervisor de obra o, en este caso, capataz o inspector de, de, de, de obra. A este eh, personaje, pues, se considera la mano de obra indirecta. ¿Quién es la persona que está en la capacidad de controlar, es decir, todo el proceso productivo de la mano de obra directa? En otras palabras... La persona a quien está orientando eh, o vigilando o supervisando, si cabe el término, ¿sí? Lo que están haciendo, en este caso, los obreros o los trabajadores, ¿sí? Esta persona es básicamente que va a trabajar igual, de manera proporcional, el salario que va a, a, a ganar este, eh, esta persona se va a incluir en el costo de producción de, de cualquier, en este caso, de cualquier producto, ¿sí? A este elemento se considera como mano de obra indirecta, ¿sí? Y vamos con el último elemento que se llama otros costos indirectos de fabricación. si ¿Me ayuda el señor Takuri, por favor? Leyendo los otros costos indirectos de fabricación. Ya, Lizanne. Otros costos indirectos de fabricación. Son egresos que se realizan por concepto de servicios correspondientes a la planta de producción tales como seguros, arriendos de la planta, teléfono, agua, luz, la depreciación de la maquinaria, gasto de combustible, amortización de gasto de instalación de la planta. Ya. Dice aquí que son egresos o salidas de dinero que yo voy a hacer para básicamente eh, eh, poner en funcionamiento mi planta de producción. En otras palabras, eh, ya en la industria... La planta de producción se va a manejar por algunos eh, elementos. Bueno, aquí pues, he mencionado algunos. No, son varios en realidad, pero he mencionado algunos. Dice, yo voy a contratar un seguro de vida, por ejemplo, o de contra accidentes de trabajo a los empleados. Y eso es para mí un pago que tengo que hacer. Y sobre ese pago tengo que incluir en el costo de producción. O a su vez, estoy arrendando el espacio donde está mi mi planta de, de, de producción. Entonces, ese valor tengo que asignar al proceso de costo indirecto de fabricación, ¿sí? O también eh, utilizo teléfono, agua o luz o el desgaste que sufre la maquinaria dentro del proceso productivo es parte importante, lo que di, indica eh, en este caso la ley, en el caso de la depreciación, voy a asignarle un valor propor proporcionalmente hablando, ¿sí? a este costo indirecto de fabricación o a su vez si utilizo combustible para funcionar las máquinas y yo lo voy a utilizar o a su vez si he hecho un gasto de instalación en la planta a esto tengo que amortizarle y poner el valor amortizado estos tres elementos que hablamos de materia prima indirecta mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación se consideran los subelementos del del elemento costo indirecto de fabricación. Entonces, ya en resumen, los elementos del costo son tres. Materias primas directas, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. sí. Y estos tres elementos se van a sumar al costo de producción. En otras palabras, tengo que hacer una sumatoria para calcular el costo de producción es la suma de... Materia prima directa, más mano de obra directa y más costos indirectos de fabricación. Y este es el valor que le voy a asignar al costo de producción. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, con relación a esto. Vamos a dejar.